¡Buenos días equipo! Como visteis en el capítulo anterior descubrimos que un motorista había recogido el USB que había escondido el gabelero Fonte y eh, seguimos a este motorista hasta un hotel donde condujo Pues bien, no pudimos afirmar si ese motorista era Yuri o era un colaborador suyo por eso decidimos durante varios días realizar una vigilancia aquí en el hotel y ver qué información obteníamos. Una de las opciones que habíamos pensado era entrar a preguntar en el hotel con un buen cuento de cobertura pero no creíamos que esta opción fuera a dar resultado. ¿Por qué? Uno, porque no sabemos el nombre real de Yuri y dos, porque seguramente se estaría hospedando con un nombre falso. Entonces, como no queríamos quemar esta opción eh, decidimos dejar las preguntas para una ocasión mejor y realizar la vigilancia. Esta vigilancia la realizamos a las puertas del hotel, para intentar deducir quién podía o no ser Yuri. Eh, es decir, trabajo puramente de detective. Descartamos a la gente que estaba de paso, que solamente pasaba una noche en el hotel. También descartamos familias alojadas y nos centramos en hombres de mediana edad. Es muy probable que su ropa fuera cara, ya que es una persona de alto poder económico, pero que su estilo fuera más casual, eh, para llamar menos la atención. También nos centramos en hombres que llevaran algún tipo de protección para ocultar su identidad, como gafas, gorra y que tuvieran una actitud reservada. Eh, pensamos que Yuri, eh, al ser un hombre inteligente, podía realizar algún tipo de contravigilancia eh, por su seguridad. Con estos indicadores y muchas horas de vigilancia y análisis hemos conseguido centrarnos en una persona. <risa> Bueno equipo, pues hoy continuamos con la vigilancia aquí en el hotel, vamos a ver si conseguimos que la persona que creemos que es Yuri salga y podemos seguirle. Vale, sale, sale. Vale, la supuesta persona que creemos que es Yuri acaba de meterse en una cafetería así que vamos a entrar detrás de él para ver si se reúne con alguien. Para ello vamos a grabar con eh, este reloj que es una cámara oculta y graba con muy buena calidad la verdad. Eh, en otro capítulo ya hablaremos más concretamente de las cámaras ocultas, vamos allá. The other En principio hoy no ha hecho nada interesante. Se ha tomado un poleo en la cafetería y posteriormente ha regresado al hotel. Seguimos creyendo que es Yuri porque ha tomado muchas precauciones por la calle. Hemos notado que miraba mucho a los lados. Hacía contravigilancia. Entonces eh, vamos a seguir con el seguimiento a ver si comete algún error y podemos aprovechar. Si te ha gustado este vídeo no olvides darle a me gusta. Si no quieres perderte ningún capítulo, suscríbete a nuestro canal y si quieres saber más sobre el tema que hemos tratado hoy o sobre otros, no olvides visitar el apartado noticias de nuestra página web. Y recuerda que la realidad siempre supera la ficción. ¡Adiós!